Esta fue la denuncia de un joven residente en el sector Ercilia Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís que en el marco de sus declaraciones hace llamado a los agentes de no continuar cometiendo atropellos. Su madre asegura que se trata de una persecución. No, yo iba para mi casa ayer yeah, y la descansa me se devolvió y bien, me caían atrás, frente a mi casa me tiraron. Yo le dije, estoy en mi casa, porque ellos creen que yo estoy vendiendo droga y yo, yo no estoy vendiendo droga, yo hace mucho que deje de vender droga. Ellos lo que dicen es que yo todavía estoy vendiendo droga y yo no vendo droga. ¿Eh? Pues yo no sé qué lo que ellos dicen porque yo, yo no estoy vendiendo ah, droga. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.